La siguiente ponencia se titula Social Media Marketing Social Team. Tal y como yo lo entiendo, él nos va a hablar de que para hacer este tipo de cosas conviene, para proyectos de cierto tamaño, conviene agruparse y dividir tareas y que no haga eh, una persona lo haga todo, sino que haya un equipo de personas que lo hagan un poco más, que se repartan las tareas. Antonio Cabello tiene en su presentación, como todos los demás, una biografía de Twitter, pero no la voy a leer. Solamente voy a decir una palabra. Pura envidia. Os dejo con él y que él termine de presentarse. Eh, buenas tardes a todos. Eh, presentación, por favor. Hola. Bueno, cuando... Cuando Andy me comentó de venir a actitud social, eh, pensé diferentes maneras de, o diferentes cosas para poder aportar a esto. Pero había algo que realmente me preocupa bastante. Entonces, más que una, una ponencia, eh, lo único que me interesa de actitud social es ver cómo está el mercado y saber si voy bien encaminado o no. ...al tema de social media, ¿no? Y todo esto, más adelante lo iréis entendiendo... ...pero básicamente es porque me preocupa bastante... ...me preocupa bastante... Eh, ...si no os importa, ya que hay tanta gente en la sala... ...me gustaría saber... ...y que levantéis la mano y la mantengáis levantada... ...¿cuántos community manager hay en la sala? ¿Cuántos...? mantenerla levantada, por favor... Eh, ¿Cuántos social media manager hay en la sala? ¿Bloggers? Bueno, aquí se empieza a complicar la cosa ya. ¿Y cuántos queréis dedicar a, a esto del social media, internet, etcétera, etcétera? Os, os, os dedicáis. Vale. O sea que de competencia vamos bien. Bueno, eh, todo el tema de si estoy equivocado o no es porque yo empecé sobre el 2000 y me está pasando algo que me pasó ya en su, en su día. Y es que eh, yo nací con la .com en esto de internet y me encontraba cosas como que todo el mundo hacía flash, como que todo el mundo te montaba una web, como que tenía un primo o un hermano que hacía eso en el ordenador, y bueno, todo esto pasaba en el 2000, eh, entre 2000 y 2002, que fue cuando explotó un poco esto, y todo el mundo hacía lo mismo. ¿vale? Entonces, como esto ya me pasó y he empezado a escuchar cosas, empecé a buscar en Internet Community Manager. Y estos son los resultados buscando en España Community Manager. 494, 494 millones de resultados. Y sexo, 469. O sea que buscamos más community manager que sexo. está empezando a complicar bastante. ¿vale? Este dato para mí es bastante interesante porque el sexo es lo que dominaba el mundo y ahora son los community managers los que dominan el mundo. Básicamente, ¿no? Entonces seguí buscando y me encontré con esto, que España es el primer entorno que busca community manager, no el único, pero sí el primero y con gran diferencia, el siguiente es Colombia, total, que yo sigo buscando cosas y me encuentro con el primer community manager automático. Y eso fue hace una semana, así que cada vez quedar quedas todo sin trabajo. <risa> eh, no, no es coña, buscarlo que existe. No lo he utilizado, pero realmente existe. Puedes configurarlo y te lleva la cuenta y, bah, y ya está. Ya, ya, ya no te lo hace un colega, o un amigo, o mi primo, o mi hijo, que es un friki del ordenador, ya te lo hace una cosa automática, ¿no? Sigo buscando información y me encuentro con los precios que hay de en el mercado eh, en todo esto que es social media marketing, social media, redes sociales, community manager, ¿no? y me hace mucha gracia porque eh, si te lo haces tú tú le dedicas las horas de trabajo y si tú haces mi trabajo, ¿quién hace el tuyo? es una buena pregunta después te lo puede hacer un becario que hay que pagarle y encima hay que revisarlo y enseñarle después puedes contratar a un community manager profesional del sector, etcétera, etcétera, que puede costar entre 500 y 800 euros más o menos. Esos son los precios que hay en el mercado a día de hoy en España, ¿eh? O sea, no es que yo me esté inventando nada. Y después hay otro tipo de agencias que, bueno, que te cobran a partir de 1.000 euros hacia arriba. Eh, y me hizo mucha gracia esta publicación del país, y por eso la pongo, de una community manager bastante importante en España, que decía que que encuentras, ...que encuentras de todo... ...que encuentras una zapatería que necesita un community manager... ...no sabe para qué, pero lo necesita... ...y una multinacional... ...que quiere pagar 500 euros para que lleve muchas redes sociales... ...eso último a nosotros no ha pasado... ...o sea que esto de mentira no tiene nada... ...¿vale?... ...pero yo sigo... ...sigo buscando, ¿no?... ...y me encuentro... ...con que antes de ayer empezaron a ver tweets... ...con la burbuja... ...de social media... No hace falta que os explique que hay gente que te va por la calle y te dice, no, no, social media, eso que lo de Facebook. Ah, eso me lo hace un chaval que llego yo por 50 euros o me lo llega mi secretaria. He contratado a un community manager. Todo tu negocio, sí, eso te lo lleva a un community manager. no Entonces, bueno, quería contaros la burbuja.com, quería que vierais un poco esto porque esto está empezando a pasar, está empezando a comentarse en internet y bueno... No es tanto así. Siguiendo buscando, mmm, digo, vamos a ver, una cuestión, a ver. Antes alguien iba a la agencia y decía, quiero hacer una campaña. Y tenía el que, se ocupa de tu, el que se ocupa de tu cuenta, el planner, el creativo, el diseñador, el programador, el que te hace la web, el que te hace un poco todo, un equipo de gente. Total, una pasta increíble. ¿Y ahora qué? Ahora, ahora, ahora tenemos a un community manager que supuestamente te lo hace todo. Esto es una reflexión, o sea, yo no lo he venido a contar aquí una película, quiero que mi intención aquí es que me quede una slide, o sea, voy a ser muy rápido, pero necesito que entendáis, aprovechando que esto está casi lleno, si hubiera sido esta mañana hubiera estado mejor porque tenemos 400 personas, eh, necesito que entendáis que un community, primero, una red social no la lleva una persona. Un community manager no es capaz de hacer eso. Y eso es la mitad de lo que debería hacer. Porque me he encontrado con gente que me dice, no, no, es que yo llevo la cuenta entera. Tú llevas la cuenta entera, tú analizas, gestionas, monitorizas, dinamizas, eh, utilizas Social Bro, tienes una un, un, eh, host suite. O sea, todo eso lo hace, también hace el gabinete de crisis, la estrategia, el diseño, el iframe, e la programación. Tú lo haces todo. ¿Y cuánto cobras? Bueno, básicamente esta es la ponencia que quería traeros. O sea, necesito, necesito y creo que necesitamos todos entender de que un community manager no puede hacerlo todo. Es inviable. O sea, que nadie, o sea, si hay alguien en la sala que es community manager y de una cuenta de verdad, de las que dan Roy, eso que los clientes tú le dices, Roy, ¿es de qué? eso ¿vale? <risa> <risa> <¿Venías>? <risa> alguna habrá visto, ¿no? vale eh, alguna que realmente traiga resultados porque el cliente te paga para que tú traigas resultados, por ejemplo a Andy le pagan, para cuando quiero estar el primero y si no estoy primero, te quito el dinero si tú puedes pagarlo, yo puedo posicionar. muy bien <risa> vale, en esto es lo mismo, en esto no es... Eh, hola, buenas tardes, ¿quién lleva la, la estrategia de social media? Si eso lo lleva... Ah, una chavalilla que había en recepción. Espérate que te paso con ella. Vale, ah, vamos muy mal. Porque si tenemos la plataforma que llega a los usuarios donde sabemos quiénes son, con quién se juntan, con quién van de vacaciones, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, Vamos, tenemos el target, está ahí, y eso es lo que nos proporcionan las redes sociales. Vamos a hacerlo bien, ¿no? O nos vamos a cargar, nos vamos a cargar lo que ya hay antes de que empiece a funcionar. Bueno, en definitivas cuentas, yo eh, apoyo e intento que la gente se entere de que detrás de todo esto debe de haber un equipo de social media. O sea, sigue existiendo el que está con el cliente sigue existiendo el que habla con los usuarios, sigue existiendo el que analiza, el que busca contenido de calidad, el content curator, ese tipo de cosas que habéis escuchado esta mañana aquí. ¿vale? O sea, ese tipo de usuarios existen y no es que existan en Estados Unidos, solo. No es un marco que está bloqueado ahí, es que también debe de existir aquí. Solo hay una agencia en España que está empezando a hacerlo y aquí agencias hay muchas. Entonces, y gente que se quiere dedicar a esto, muchas más. Entonces, las conclusiones básicas mías son, no existe solo el community manager y no está todo en su mano. Upa. Hay que profesionalizar el sector, el social media acaba de empezar, que llevamos cuatro años, y el negocio existe, hay que esperar que se vaya esa palabra que nadie quiere mentar, pero realmente hay gente que se está gastando dinero en algo, pues hagámoslo bien, no nos gastemos dinero en algo haciéndolo mal. Y es una profesión real, o sea, yo a, a la gente que trabaja con nosotros le explico que a sus padres le digan claramente que no le explican qué es lo que hacen. O sea, es importante que tú no le digas a tu padre que estás todo día en Facebook, ni en Twitter, ni en Twenty. pues entonces vamos mal, a decir, ¿y tú dónde has entrado? ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente, mi intención es que se os, os y nos enteremos, incluido yo, que intentemos hacer las cosas bien y que cuando la gente os diga hay que desarrollar una estrategia, no diga yo soy community manager y, soy, y sé hacerlo. Bueno, tú sabrás hacer dinamización. Cuidado que, respeto, community manager existe, debe estar en la empresa y es un puesto como tal. O sea, yo no me estoy cargando a los community managers, ni muchísimo menos. Pero quiero, quiero que entiendan, lo que se están dedicando a esto, que el community manager no lo puede hacer todo. Porque entonces seguimos con todos los parados que tenemos. ¿Vale? Entonces vamos a, a empezar a mover un poquito esto y es, especialicémonos no, en lo que realmente cada uno sabe hacer. ¿Vale? El que sepa más de estrategia, estrategia. El que sepa más de analítica, analítica. O sea, yo no sé cuántos de vosotros hacéis analítica, pero con los programas que hay, con una cuentecita, de verdad, tenéis para ocho horas, 365 días al año y seguramente no tendréis, tendréis más tiempo. Entonces, bueno, básicamente, Andy, te dije que 15 minutos menos. ¿vale? ¿Preguntas y respuestas? Preguntas, buenas preguntas. Difíciles no. ¿Qué tal? Soy Gerardo. Eh, yo quería si podías explicar cuál es la diferencia entre un community manager y un social media manager y cuáles son las diferencias a nivel de competencia que eh, tuvieran estos dos roles. Vale, a ver. ¿Diferencias entre community y social media manager? Vale, a ver. Me voy a offline. ¿Vale? El community manager podría ser un periodista que sabe de comunicación, sabe escribir, sabe comunicarse, sabe transmitir la información, sabe contactar con los medios, hacer que le publiquen. Eso es un community manager, dinamizar la, la gestión, contestar, etcétera, etcétera. Muchas más cosas. O sea, que dinamiza es. Un... Dinamiza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si yo dinamizo una cuenta, vamos por una cuenta normalita, ¿vale? 4.000 usuarios en Facebook, 3.000 en Twitter, por ejemplo. Es algo que empieza ya a ser más o menos de verdad. ¿vale? Una persona que tenga que gestionar todos los comentarios que te ponen, si realmente tienes contenido de calidad que te lo tiene que proporcionar un content curator, record manager, llámalo como te dé la gana, pero te tienen que facilitar el contenido de calidad para que tú puedas enviarlo. Todo lo que viene hay que contestarlo. Hay que saber cómo contestarlo, si tienes una crisis o no. O sea, todo eso tiene que hacerlo el community manager. Un social media manager podría ser el director de marketing, por ejemplo. O sea, es un equipo de gente. O sea, ni el director de marketing ni el community manager me pueden hacer una landing para, para, para Facebook. O también son diseñadores web, desarrolladores, app, eh, apps etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a eso me quiero referir. O sea, cada zapatero a su zapato, básicamente. O sea, hay mucha gente, y lo entiendo, que haya cuentas muy de precios, tirados de precios, que el mercado está como está, pero esto está en, esto, esto está en nuestras manos, está en las de ellos. El problema está en que, no te, ¿tú cuánto? ¿500? No. ¿A qué me lo hace por 100? Ese es el problema. que te hace por 100%? Que te lo haga, que te lo haga. O sea, yo dispongo de seis tíos para llevar tu cuenta y aquel lo va a hacer solo. Igual me da a mí que no lo va a hacer, por, por lógica. O yo la estoy cagando, una de dos. Entonces, por eso un poco la reflexión <ríe> de, lo que, de lo que era. No sé si te he contestado. Sí, me he contestado, gracias. Nada. Eh, hola, soy Roberto de Blogaliza. Te doy las gracias por, por tu exposición. Eh, quería que fuésemos un poquito más realistas. ¿no? Uh -huh. eh, yo comprendo tu punto de vista, yo sueño con ello. Eh, yo oja también. Ojalá fuese así. Y, y Yo me dedico al diseño, de hecho yo soy diseñador, ojalá fuera diseñador. Eh, porque tengo que maquetar, tengo que programar, tengo que instalar, tengo que mm, dar formación, tengo que. porque es lo que me pide el mercado. Podría hacer eso que tú dices, ¿no? Eh, yo digo, yo cobro tanto por hacerte este servicio. Si es que Fulanito me lo hace por cien vete que te lo haga él. Pero es que mis hijos tienen la fea costumbre de comer tres veces al día, fíjate. Los Entonces, míos también. Cuatro. Ahí, pues fíjate, le <risa> cuento. Entonces, ¿cuál es el problema? Que o nos paramos todos, que no lo vamos a hacer, ¿Mm? o seguirá estando ese, mmm, no quiero llamarle economía sumergida, pero sí los piratillas, que no pagan ni impuestos, ni pagan nada, ni hacen nada, y por cuatro duros te hacen todo el trabajo. A ver, yo no vengo aquí a, a decir, señores, esto es lo que hay que hacer y vamos a parar el mundo. No se trata de eso. Se trata de que seamos conscientes de que antes un tío para hacer una publicidad, sí. y ahí estoy en Málaga, en el sur, sí. te costaba 3.000 de la agencia y 3.000 del anuncio. Y ahora un tío por 50 euros te pone Twitch, sí. no me jodas. Sí, no, está claro que Pero el servicio no va a ser. Yo voy mucho más allá. Mm. O sea, el problema que yo estoy viendo realmente es que hay muchas cuentas de mucha gente que nos estamos encontrando que nosotros vamos a venderle ese servicio y te dicen, no, si yo ya estoy en social media. Sí. Y la repercusión que yo he, tra o sea, la re lo que yo he traído es cero. Sí. Y yo no quiero gastar más aquí. Sí. Y no estoy hablando de clientes pequeños, estoy hablando de clientes muy grandes. Sí. Entonces, el problema está en la quien se lo ha llevado, se lo ha llevado muy mal. entonces ¿Y cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos eso? Pues intentando profesionalidad el sector poco a poco. Correcto. Poco a poco. O sea, intentar demostrarles todos, entre todos... Demostrarle de que el tío que está buscando contenido no está ahí porque es un friki y se le paga, no. Está buscando contenido para tu empresa, de tu sector, para tu target y se está publicando a las horas que aquel, que es otro, que se llama PR de social media, que es el que habla con la, con la gente, sabe cuál es el horario donde tu, tu target está posicionando. Entonces, eso es lo que la cultura que debemos trasladar, creo. A los clientes. Mientras hayan cursos de CCC, de social media. Pues sí, si ese es el problema. Bien. Tú pones cursos de community manager y te salen 10.000. A ver, ya. si estamos buscando más community manager que sexo, no me jodas. Ya. No, no es cierto, o sea, es cierto. Es cierto. Ese es, o sea, que seamos conscientes de que eso va en crecimiento, Toma. seamos conscientes de que el mercado está como está, porque yo también llevo cuentas por ciento y pico euros, ¿a eso me entiendes? O sea, no se trata de, de no quererlas. Pero. ...que poco a poco intentemos darle una vuelta... ...porque no está en manos de ellos... ...está en manos nuestras... ...que somos quienes decimos... ...sí, yo te lo hago por esto... ...pero tú sigues bajando tus precios... ...y te vas a encontrar de que... ...al final llevas 20 cuentas... ...por 100 euros a cada una... ...y perdóname, los números no dan... ...y si no... Pues, se pueden, ...aquí se pueden levantar unos cuantos... ...de los que llevan cuentas... ...y te aseguro... ...¿Néstor, se ha ido Néstor? ...es que esta mañana hemos estado discutiendo sobre eso... O sea, los números no dan o sea, tú no puedes llamar a una organización que tiene eh, 500 clientes a los cuales le cobra una cuota y el, y el tío te diga no, yo para esta campa para social media de este año tengo 500 euros al mes y tú dices vale pues gástatelo en otra cosa machote porque con esto no te va a servir porque no va a haber nadie que monitorice no va a haber nadie que analice la información y yo lo único que voy a hacer es ponerte un tweet detrás de otro de lo que me encuentre por internet y de las otras cuentas, la, otra cuenta, la retwitter eh, para que me cree un poquito de aquí, de, de amigos, ¿vale? No se trata de, a ver, tenemos que comer, totalmente de acuerdo, pero sí es verdad de que no puede ser todo community manager. Ese community manager, me vas a perdonar, aquí habrá muchos profesionales, pero hay otros que llaman a las empresas. O sea, yo he llamado a casi todos los hoteles de la Costa del Sol, y he preguntado por el departamento de marketing y si tiene algún social media y me han dicho todos que sí, que sí que, que, que sí, sí que, es que ese es el problema, es que nos llamamos community manager y le dice pero tú sabes lo que es un hashtag y te dice ¿qué? eso qué es lo que es, nada, aquí arriba. Hola, bueno, eh, sobre todo, ante todo decirte que en parte de todos los que nos dedicamos profesionalmente a esto y nos jactamos de que somos community manager, estaríamos encantados de que la situación real fuera la que has comentado. Desafortunadamente, o desgraciadamente nos encontramos con otra eh, situación real que seguro que te habrás encontrado, igual que nos hemos encontrado todos los que estamos aquí, en el que o del resto de compañeros que están aquí también, que pueden poner en una búsqueda en Twitter, por ejemplo, y te aparece que quieren un community manager que sea recepcionista, que sea eh, diseñador web y que un poco más que le haga el café también al jefe. Eh, esa es la situación que también vivimos muchos de los que estamos aquí, que somos periodistas, venimos reubicados, Dante hemos hecho multitud de cosas y no hay una unión entre nosotros. Si no hay unión entre los propios community managers, entre los propios periodistas, mal vamos. ¿Cuál es la solución? Y esa es mi pregunta que te quiero hacer, porque la asociación que tenemos de community manager en España está como está. A ver, la solución no te la había dado yo hoy. No, no se trata de... de dar, existe tal solución, señores, vamos todos a por ello. No se trata de, Si la hubiera, la diría. No existe de eso. Lo que de, quiero que se entienda es que existen otros puestos. Es que de aquí hay mucha gente que estará apuntado... O sea, que el de community manager hay que hacerlo sí o sí porque si no tienes eso... Eso es como si fuera la base, por llamarla de alguna manera. De ahí, especialízate. O es que tú haces relaciones públicas y ahí, yo soy de la Públicas, a ver, los médicos hacen la, la universidad, el MIR, y de pronto se convierten en especialistas en. ¿Y qué? En publicidad no. En publicidad vamos a dejarlo todo en community manager. Mm, a eso me refiero. O sea, la situación está como está, pero hay agencias que ya tienen, hasta gestores de talento tienen, tienen un equipo de gente que realmente está trabajando para la cuenta. Y no estoy hablando para la cuenta de la zapatería, ¿eh? que yo también tengo cuenta de zapatería. Pero hay otro tipo de cuentas que no le puede dedicar ni el mismo cariño y tiene que tener un equipo de gente. No el mismo que lleva la zapatería de pronto va a llevar automoción. Porque ni es el mismo taller, ni va a tener la misma información, ni va a tener el estudio de, lo, de competencia. O sea, es que, es que hay mucho trabajo ahí para que lo haga un tío. Es que las empresas se creen que con un tío de pronto han solucionado la publicidad de este año. Entonces, ¿cuál es la solución? Que poco a poco nos vayamos especializando cada vez más. Para que el sector entienda de que. Cuando una persona busca eh, director de social media, es director de social media. No es un community manager disfrazado. Es un poco... No sé que no te he contestado, porque realmente la solución no te la doy. Pero que realmente es poco a poco. Si la solución estuviera en mi mano... pero es que... que la solución no la tenemos. No la no. tenemos. Tenemos opiniones... Opinión. Y... Antonio. Otra pregunta es por aquí, ella. Eh, Hola. Mi nombre es Carolina. Eh, yo creo que eh, hemos llegado un poco a esta situación de que no se ha diferenciado o, o se le aplica o se le manda este trabajo a una persona porque realmente las la empresa no le han dado toda la importancia que realmente tiene la comunicación en una empresa. Porque antes de que surgiera todo lo que es la red social, eh, no todas las empresas tenían un gabinete de comunicación. Entonces... Empresas que hasta hace cuatro años no tenían gabinete de comunicación lo han tenido y le ha venido todo con las redes sociales. Entonces, cuando ya digamos que eh, la empresa o nosotros mismos, la sociedad, nos concienciemos de esa diferenciación, seguramente la tecnología haya vuelto a avanzar, seguramente, porque está en constante cambio. Sí. Entonces, nos vamos a encontrar siempre en, esta, eh, en ¿Qué este es momento, de exacto, siempre vamos a estar... Que, que pues, porque... pues no, probablemente no lo sé. Mira, a mí me han venido clientes a conmigo y me han dicho quiero una web 3.0 con SSSSS SS", que no ni existe. Entonces yo lo miro y digo, ¿para qué? ¿Tú para qué quieres eso? No, pues entonces Wordpress. ¿Para qué? No, es que quiero que administrarla yo solo. ¿Para qué? Es que ese es el problema. Claro es que la gente escucha cosas... Y viene te las cuentas. Y entiendo que haya que comer, totalmente de acuerdo. Y los mis hijos también quieren comer. Y comen mucho, por cierto. Eh, pero poco a poco, señores, entre todos, vayamos. Eh, creando. creando un futuro de esto. Es que al final la comunicación forma parte de. de las vidas de todas las personas y de las empresas. Y, y realmente yo no veo, eh, porque siempre hay un avance, siempre hay un avance y siempre como al periodista o al experto en comunicación eh, es como al que se recurre ya en momentos de desesperación y tiene que estar desde el momento cero de la creación de una empresa ¿no? Sí A eh, cómo te lo digo <risa> lo que, Hay una cosa que yo no entiendo y es, hasta hace dos años, tres, yo vengo de Marbella, un año más, porque allí no lo han robado todo. Eh, eh, hasta que, o sea, hace dos años la gente hacía publicidad y se gastaba la misma vida por hacerse publicidad. Llega la supuesta palabra que no voy a decir y de pronto no se gasta nada en publicidad. Vale, yo entiendo que hasta cierto punto todo el mundo recorte en publicidad cuando las cosas van mal es que hay que diferenciar en las cosas van mal y no hago publicidad a lo hago como digo muchas palabras normalmente lo hago como el culo es que hay que hacerle entender de que eso que nosotros llamamos reputación online web 3.0 ya lo han dicho aquí es el escaparate del mundo a sus clientes a lo que un cliente cuando coge su móvil mira cuando alguien busca empleo hay unos recursos humanos que se basan en cosas que son sociales. Y es que todo se está moviendo a través de esto. Entonces, si todo se está moviendo a través de esto, intentemos hacerlo cada vez mejor. Poco a poco. O sea, no, no se trata de, señores, mañana todo el mundo a mil pavos la de esta. Hala. Tenemos abandonados a la parte de atrás. Me lo han dicho varios. Oye, aquí atrás no llegáis. Entonces me llega aquí atrás a ver quién quiere hacer una pregunta. Si le estáis aplaudiendo a él todavía no ha hablado y si me vais a aplaudir a mí no he hecho nada. Eh, hecha esa broma, eh, la última pregunta la va a hacer desde aquí. Venga. Vale. Eh, mira, eh, a ver cómo te lo digo. Eh, ¿no, es, no será nuestra cultura de que todo el mundo, si, si no estás en Internet, no eres nadie... De tanto escuchar la gente eso, porque tú tienes una zapatería dice como cliente, sí, bueno. o un taller de barrio, sí, lo que sea. ¿para qué tiene que estar en internet? ¿Sabes lo que te digo? ¿Eso no te lleva a, a forzar tener menos calidad de clientes? No, yo lo yo que mmm, sí, o bueno, hasta cierto punto. A ver, ¿qué contenido puede crear una zapatería como para estar en Internet? Claro, una ahí, ahí donde está, está el problema. Una zapatería puede dar mucho contenido por Internet. Sí, pero una zapatería, zapatería de barrio... Sí, sí, pero una zapatería de barrio, un taller de barrio... O sea, le hemos vendido a todo el mundo que si no estás en Internet no eres nadie. Sí. Y ahora todo el mundo quiere estar en Internet. Todo el mundo. Cual, pero hay que estar bien no hay que estar mal, sí, es que el mundo... mira en el, lo, que, lo que yo me refería antes es que cuando yo, en el 2000 había salido Flash 3, la rehostia, las cosas se movían en la web qué guay y tú ibas y había y sin irme más lejos, en el polígono Guadalhorce hubo una empresa que se visitó a empresa por empresa y le vendió la web a 25 euros o 20, no sé si eran pesetas o euros eh, al mes su página web y contrató a no sé cuántas. Y esas no sé cuántas están ahora con una web que no vale ni para estar escondida y están buscando a gente que no le engañe. Y es ahí a donde vamos, yo creo, que la gente no engañe. O sea, no puedes llevar una cuenta haciendo todo eso para devolverle a esa persona se si ha gastado dinero en ti, tienes que darle una reputación. Y esa reputación debe de ser buena. Porque al final nos encontramos con 20 cuentas a 50 euros y 20 cuentas a 50 euros conmigo, con mi mujer y con dos niños, me vas a perdonar. No. Porque a eso estamos llegando. O sea, es que a mí me llamó un cliente hace dos semanas y me dijo, es que tío, tengo un tío en Madrid que me lo hace por 50 euros. Y mi respuesta fue, hazlo. Toma los 50 euros primero. Te lo pago yo. No jodas.